antes de todo pues quiero presentarme, mi nombre es Tito Chango y bueno pues quiero presentarles un nuevo proyecto que traigo en camino y luego pues quiero compartirlo con ustedes, con ustedes. y bueno, más que todo, como déjenme presentarme nuevamente porque muchos pues no me conocen, porque bueno acabo de, de empezar mi canal bueno, ya tenía bastante tiempo de, de haberlo empezado Pero más que todo pues lo tenía en, en sistema de barberilla Barberilla, este... Porque yo pues entiendo, entiendo y sé, y sé pues este, este... barbería y soy estilista Pero más que todo pues me gusta el programa, me gusta este grabar videos Grabar videos, ayudarle a los demás y también este, quiero pues Ayudarle a ustedes también Y ustedes pues bueno es, Yo solo nada más les pido una suscripción Y bueno y también espero que vean mis videos Que les gusten mis videos Que si les gustan mis videos Yo seguiré grabando más Más y más y más y más y más Y, más. y bueno pues Quiero dedicarme a grabar videos Y porque bueno Más que todo pues esto pues a mí pues me apasiona grabar videos y, y quiero pues compartirlo con ustedes de tanto de una o de otra cosa y también me pueden dejar un, un comentario, me pueden, me pueden este, decir de qué quieren pues videos que les grabe, este, qué quieren que haga, de qué tipo de videos y luego pues tú sabes que más que todo, cuando a uno le gusta una cosa, pues, bueno, es de buscarla, seguirlo y luchar lo que quiere uno. Y yo, pues, bueno, mi canal de YouTube. Y, bueno, pues, yo espero, pues, su apoyo, le guste. Y yo quiero, pues, salir adelante con mi video. Tú sabes, muchos, pues, pueden decir, eres loco. Ese vato está loco y toda la cosa ¿no? Pero, bueno, era un bet. Vez... En fin, uno, pues uno pues lucha por lo que quiere, busca lo que quiere y bueno si sí se dio pues se logró, se aprovechó pero la misión pues es salir adelante, luchar, buscar lo que quiere y yo pues bueno quiero crecer mi canal, esa es mi meta y lo voy a hacer y bueno eso pues pienso pues, de que por lo menos quedan, hay unos recuerdos guardados y, y yo pues bueno quiero hacer crecer un canal más que todo este canal, pues, quiero, pues, hacerlo crecer mucho. Y sé que con su ayuda, pues, voy a salir adelante, sacándolo adelante. Y sí, pues, sé que va a funcionar. Bueno, pues, mis amigos, gracias por ver mis videos. Déjenme suscripción. Suscríbase a mi canal. Suscríbase a mi canal. Y también, pues, este, espero sus comentarios. Espero su like. Y si no le gusta, pues, igual. Igual, será bienvenido. Será bien recibido. Y, bueno, pues, estoy para... Verlos, escucharlos, de toda manera, como sea. Anyway, bueno pues, eso ha sido todo por el momento. Pues gracias, gracias, muchas gracias.